El miércoles a las cuatro y media Noti Señales. Sí, el miércoles. Noti Señales será mañana a las cuatro y media de la tarde. Tendremos las secciones de entrevista con el director de Fenascol, como invitado una persona de col Subsidio. Además, mostraremos el video de un emprendedor sordo de Colombia. Hablaremos de lo que pasa en las redes. Y aprovecho para hacerles una pregunta. ¿Sin accesibilidad no hay derechos? ¿Por qué? Pueden dejar sus comentarios en esta publicación a través de texto o si lo prefieren con un video en lengua de señas. También en la transmisión en vivo en Señales pueden darnos sus comentarios. Recuerda, Noti Señales será mañana a las 4 y media de la tarde. ¡Wow! ¡Qué información más interesante! Mañana miércoles voy a ver notiseñales. ¡Vamos!